Julieta, Carlota, Lola y Miranda Son zapatos que tienen nombre e identidad Orgullo mexicano Originaria de León, Guanajuato Me Too le ha dado personalidad a sus productos Cada par de zapatos es creado A partir de una serie de imágenes E incluso de canciones que ambas imaginan Con solo 5 mil pesos Las jóvenes empezaron el negocio Que ha crecido gracias a la publicidad Que hay de boca en boca Aunque no es sencillo emprender Alejandra se y Angélica recomiendan... Aunque que la gente sepa que tienes tu propia imagen, tienes tu propio estilo y tienes tu propia esencia. Eso la gente siempre lo va a creer. Y si tú eres real con lo que tú trabajas y con lo que tú dices, siempre va a ser como la mejor conexión. Y también otra parte es que si ahorren para poder emprender, nosotros tal vez si hubiéramos visto desde un principio todo el impacto que se puede tener. Sí, o que busquen ayuda, también eso se vale, ¿no? Las redes sociales han permitido llevar a sus chicas a todo el mundo. Conoce más sobre la historia de Mitu Calzado y otros emprendedores en el